Los plugins en QGIS nos permiten agregar funcionalidades. Nos vamos en el menú Complementos, Administrar e Instalar Complementos. En esta ventana se nos despliega una lista de plugins disponibles y también nos señala cuáles ya están instalados. Por ejemplo, selecciono Calculation Geometry. Clic en Instalar Complemento y me lo agrega. Puedo también buscar, por ejemplo, Profile tools para crear perfiles del terreno, le doy a instalar otro plugin puede ser temporal spectra profile para crear perfiles espectrales, en este caso de imágenes satelitales o para clasificaciones supervisadas, el SCP es un plugin perfecto para aquello si busco un plugin para GPS Aquí puedo chequear que ya lo tengo instalado, pero necesito activarlo. Hago clic y cerrar. Ahora, si voy en el menú complementos, puedo ver nuevas herramientas que me han añadido a QGIS. En vectorial, herramientas GPS. Si abro nuevamente el administrador de complementos o plugins, puedo agregar el plugin para clasificaciones semiautomáticas y así le podemos dar mayor funcionalidad a QGIS.